Yo soy el papi, de la mamá, amor a medio tiempo, pero embalada, vamos ya. Qué difícil es tener a medio tiempo un amor de locura y pasión, vivir juntos tú y yo al amanecer. Quiero poder caminar lejos del Vivir juntos tú y yo, al amanecer. Oh, Un año es un siglo Sin pensar que la noche aparece Te amaré con la prisa del tiempo, mi amor Te amaré con la prisa del tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya es de noche de día amándote haciéndote el amor amándote haciéndote el amor yo soy el vampiro Es tener a medio tiempo un amor con locura y pasión vivir juntos tú y yo al amanecer quiero poder caminar lejos de la oscuridad Pura inclusión, vivir con tu y yo al amanecer Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Se vuelve una espera, sin pensar que cien años es un siglo, sin pensar que la noche aparece. Te amaré con la prisa y el viento, mi amor. Te amaré con la brisa y el tiempo, sin pensar que cien años es un siglo, sin Pensar que ya es de noche o de día Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor